¿Te has preguntado por qué es tan difícil hacer que una mujer muy atractiva esté verdaderamente interesada en ti? ¿Te has preguntado si es necesario tener dinero, estatus o ser muy atractivo para conseguir las mujeres que realmente te gustan? ¿Realmente existe algún secreto en todo esto? ¿O por qué la mayoría de las mujeres hermosas están fuera del alcance del hombre promedio? Entonces, necesitas seguir escuchando. A veces puede ser extremadamente frustrante para los hombres el no poder atraer las mujeres que realmente les interesan, especialmente cuando ven a otros hombres que aparentemente pueden atraer esas mismas mujeres con facilidad. El miedo a ser rechazado o a fallar es tan intenso que hace que la mayoría de los hombres ni siquiera hagan el intento. Sus deseos son reprimidos y se convierten en un enorme estrés emocional. Entender el lenguaje de las mujeres puede ser muy complicado para la mayoría de los hombres. Existen muchas señales contradictorias. ¿Es dinero, estatus, carisma o el físico lo que más les importa? Muchos se han preguntado si realmente es posible que el hombre promedio pueda conseguir buenos resultados en el mundo de la seducción. Algunos se han dado por vencidos por completo sintiéndose seguros de que es imposible atraer mujeres hermosas sin ser millonario o una celebridad. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Afortunadamente existe mucho que el hombre promedio, sin dinero o estatus, puede hacer para incrementar exponencialmente sus posibilidades de ser exitoso al atraer a las mujeres con las que siempre ha soñado. Esta guía está hecha para desmitificar y eliminar la parte complicada del mundo de la seducción. En este audiolibro descubrirás Exactamente cuáles son los atributos atractivos a las que las mujeres se sienten biológicamente atraídas. Tener estos atributos es como activar switches de atracción automáticos. Cómo eliminar el miedo a ser rechazado o fallar para que esto no te pueda detener. Cómo evitar caer en la friendzone por completo o convertir a una amiga en una amante. Descubre por qué las mujeres ponen a prueba a los hombres e identifica cuáles son las pruebas más comunes que utilizan. Identifica los errores más comunes de los hombres que hacen que las mujeres se sientan menos atraídas hacia ellos. El 95% de los hombres los hacen, y es por esto que destruyen sus oportunidades rápidamente. Cómo desarrollar un lenguaje corporal que es universalmente atractivo para las mujeres más bellas. Secretos para tocar a las mujeres de manera correcta y seductora para que no te puedan quitar de su mente. Y mucho más. No necesitas ser extremadamente atractivo, millonario o poderoso para atraer a las mujeres que siempre has deseado tener en tu vida. Lo único que necesitas para empezar a mejorar en esta área es la información correcta y el deseo a mejorar. ¿Qué estás esperando? Las mujeres atractivas siempre tienen muchas opciones a su alcance. Cuanto antes empieces, más rápido podrás empezar a disfrutar de la compañía de mujeres hermosas con las que siempre has soñado.